nos vemos con un uh, tema que se llama electroquímica que está pendiente también introducirlo en el sílabo de esta asignatura no está bueno ese tema de electroquímica no está planeado para este curso pero a mí me gustaría que ustedes llegaran con una noción de electroquímica a los futuros cursos de química analítica que son fundamentales para bueno análisis electroquímico de posiciones en el, celda de NERST, etc. Intentemos abarcar todos estos temas en lo que nos queda de, de semestre, ya quedan aproximadamente cuatro semanas. De esas cuatro semanas, entonces iría a ocho sesiones, aproximadamente las sesiones de dos horas. Pues bien, entonces iniciemos con, con el tema de que de equilibrio químico, que voy a iniciar a presentar mi pantalla. Y pues empecemos. Antes de, de, bueno, de hablar de la definición formal de equilibrio químico, yo por acá eh, les recordaré a ustedes que cuando vimos en eh, Gips, nosotros habíamos... Era la energía libre de X era igual a la entalpía delta H menos la temperatura multiplicada por la entropía el camino de entropía entonces dependiendo del, del signo de esta de esta de, bueno de esta ecuación química de esta ecuación matemática perdón, Así teníamos dos tipos de reacciones, teníamos una reacción si el delta G era menor que cero, era negativo, teníamos que la reacción se consideraba de tipo exergónica. Exergónica. Y si la reacción era exergónica, entonces habíamos considerado que, esto era, que la reacción ocurría de manera espontánea. Ahora, el... Allí, si el delta G mayor que cero, entonces consideramos que la reacción es de tipo endergónica. Y si la reacción es endergónica, pues eh, consideramos que no era una reacción espontánea, no espontánea. O sea, esta reacción no ocurre cuando el delta G es mayor que cero, no ocurre de manera natural. Eh, ejemplos de reacciones espontáneas, eh, la oxidación de hierro, eh, evaporación del agua, etc. Todas estas reacciones tienen delta G menor que cero y son de tipo exergón. Bueno, esto lo habíamos considerado anteriormente, el año pasado, cuando la última clase donde hablamos de delta G, que era la energía libre de Gibbs. Y pues a partir de tablas o a partir de datos termodinámicos, nosotros podíamos determinar el signo de esta reacción o de esta ecuación a través de eh, esta operación matemática, teniendo la entalpía eh, y restándola con la multiplicación de la temperatura en Kelvin por eh, la entropía. Entonces habíamos considerado varios casos, si la reacción era eh, exotérmica y la entalpía era positiva o era negativa, entonces allí ocurrían varios, varios casos. Y hasta allí eso culminó, bueno, con eso nosotros culminamos el semestre, perdón, el, el año pasado. Y simplemente hablamos de, de esta nueva propiedad que se denomina energía libre de Gibbs, que me habla de la espontaneidad o no de una reacción. Resulta que eh, la energía libre de Gibbs, este de delta G, también puede tomar un valor que es igual a cero. Cuando este delta G es igual a cero, se conoce o se dice que el sistema está en equilibrio. Y de eso se trata la sesión del día de hoy, de equilibrio en las reacciones químicas. Entonces a nosotros nos interesa básicamente el equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Pues acá está la definición formal. Es un estado en el cual la velocidad de formación de los productos, es si la reacción de izquierda a derecha, es igual a la velocidad de la formación de los reactivos, es decir, de derecha a izquierda, y se simboliza por una flecha que va hacia adelante y otra flecha que va hacia atrás. Vamos a ver un ejemplo de dónde nosotros podemos observar equilibrio químico. Voy a realizar aquí un eposo de una gráfica en donde vamos a tener, por este lado, concentraciones. Aquí vamos a tener concentraciones en molar. Y bueno, aquí en el eje, en la excisa, vamos a tener eh, tiempo. Vamos a considerar una reacción química eh, sencilla, en donde tenemos A, se descompone, bueno, se descompone en, en B. Una reacción donde A sufre una transformación y obtenemos la molécula B. Entonces A en este caso sería reactivo, B sería producto. Entonces vamos a ver qué ocurre con las concentraciones de, tanto de A como de B a medida que transcurre el tiempo. Entonces al inicio de la reacción, aquí en tiempo igual a cero, pues vamos a tener, vamos a encontrarnos con que no existe nada de B, o sea, B en este caso es inexistente, o sea, la concentración de B sería también cero, pero bueno, existe cierta concentración de del reactivo A, entonces aquí partimos de una concentración de reactivo A, a medida que el tiempo empieza a transcurrir, pues A se empieza a consumir, y pues la concentración empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, hasta que llega a un punto en donde pues, la concentración de A pues, deja, de, deja de variar. Pero entonces hagamos esto aquí, que esto empieza a bajar, y llega a un punto en donde A deja de variar. De igual manera ocurre con B, la molécula o el elemento B de, de mi reacción química, también a la medida que empieza a transcurrir el tiempo, pues empieza a aparecer... Empieza a aparecer más el elemento B, hasta que llega un momento en donde pues, la concentración de B deja, bueno, deja de variar. Vamos aquí. Bueno, supongamos que esto es una línea recta, que ustedes observan que, que a partir de, de esta región, o esta, de esta parte hacia adelante, las concentraciones no varían. Bien, entonces el equilibrio químico, ¿dónde se observa? Pues se observa cuando ya las concentraciones dejan de variar. Y aquí tenemos, regresamos a la definición, y es cuando, bueno, las velocidades de formación de productos y reactivos se equiparan. En este caso, la velocidad de formación de A se está equiparando con la velocidad de formación de B, o sea que no hay cambio en la formación de A y B. Aquí las concentraciones permanecen estables, y en este estado... En este punto de la reacción, aquí yo considero que ya se alcanzó el equilibrio. Equilibrio. En este punto. Antes de que se alcance el equilibrio, antes de que las concentraciones ya no varíen, eh, se puede calcular el una constante o un coeficiente que se denomina coeficiente Q. Acá en Q no hay equilibrio, ya después de, de, de, de ese punto de no sé si inflexión o ese punto de, de, en, en donde las concentraciones dejan de variar, pues se, se conoce como punto de equilibrio, o consideramos que la reacción A para producir B está en equilibrio. Entonces, ¿cómo se simboliza el equilibrio químico? Se simboliza básicamente por una flecha que va hacia adelante, quiere decir que estamos considerando la reacción en la cual A se transforma en B, y una flecha que va hacia detrás, en donde estamos considerando la reacción de B, está produciendo A. Esta flecha de adelante hacia atrás también la encontramos en los libros como eh, una flecha así. Bueno, cualquiera de las dos condiciones está, está bien descrita, esto quiere decir que la reacción, bueno, que hay una... Equivalencia entre la reacción A para producir B y la reacción B para producir A. Entonces, eh, aquí tenemos la definición formal. Eh, cuando hay un catalizador, que es una sustancia que disminuye el equilibrio de Gibbs, eh, se permite que el equilibrio se alcance más rápido, pero las velocidades de reacción no se modifican eso lo vamos a ver cuando veamos cinética química y cinética de catalizadores, pero por ahora entendamos que el catalizador lo que hace es que permite que el equilibrio se alcance más rápido. Entonces un catalizador sí va a afectar la constante de equilibrio. Eh, hay un principio que se conoce como el principio de Le Chatelier que yo les mandé a a, a investigar antes de iniciar las, las clases. Bueno, por, pero entendamos que el principio de Le Chatelier es simplemente una, una racionalización de la ley de acción de masas y ley de, ley de conservación de la materia, en donde tenemos una reacción química típica, que sé yo aquí coloquemos A más B para producir C. Bueno, en equilibrio, perdón. Está en equilibrio con la reacción que produce C. Sí. Y veamos a, a qué se refiere ese principio de Le Chatelier. La definición formal del principio de Le Chatelier es... Eh, la reacción o la... Sí, la acción que tiene el sistema para conservar el equilibrio químico dada una perturbación. Entonces... El principio de la chatelier actúa de la siguiente manera. Ya olvidemos de esta reacción de la izquierda, concentrémonos en esta reacción de la derecha, en donde A más B produce C y de igual manera C se descompone en A y B. Para esta reacción existe una constante de equilibrio dada. Una constante de equilibrio dada. Pero ¿qué pasa ahora si yo a este sistema lo perturbo? ¿Perturbo cómo? Bien, qué pasa si yo, a mí se me ocurre, eh, inyectarle más A, o sea, aumentarle la concentración de A? ¿Qué pasa si la concentración de A se ve aumentada en cierto, cierto punto de la reacción? Ya una vez alcanzado el equilibrio, a mí se me da por perturbar la reacción y, bueno, a inyectarle A. El sistema ya está en equilibrio, el sistema va a querer permanecer en equilibrio, entonces lo que va a hacer es a contrarrestar esa perturbación. Bien, entonces noten que aquí son dos reacciones en una, o sea, las la reacciones son las siguientes, vamos a escribirlas por acá, tenemos reacción de A más B para producir C, y tenemos la otra reacción en donde C se descompone en A más B. Esas dos reacciones, si nosotros las combinamos, tenemos pues este, esta reacción química en equilibrio que está ahí arriba. Bien, entonces ya este equilibrio se alcanzó, tenemos el equilibrio alcanzado, y a mí se me da por perturbar el sistema, aumentando la concentración de A. Estando en equilibrio, nuevamente haciendo la salvedad. Estando en equilibrio, yo lo que hago es perturbar aumentando la concentración de A. Al aumentar la concentración de A, pues el sistema se va a ver perturbado, se va a decir, bueno... Eh, ahora tengo mucha concentración de A, debo de alguna manera deshacerme de ese exceso de A, deshacerme del exceso de A, eh, para regresar al equilibrio que tanto me gustaba, el equilibrio de A más B produce C. Ahora, como yo le estoy aumentando la concentración de un reactivo, el sistema busca eliminar el exceso de ese reactivo. ¿Cómo se elimina el exceso de reactivo? Pues aumentando aumentando, la velocidad a la cual ese reactivo es consumido. En la reacción en la cual el reactivo es consumido, es la reacción que tenemos ahí en verde, ¿sí? Entonces lo que el sistema hace es favorecer la formación de C. ¿Sí? Al aumentar la concentración de A, el sistema favorece la formación de C. ¿Y cómo se ejemplifica esto en la reacción? Pues obviamente... Al aumentar la concentración de A voy a favorecer la concentración de C para llegar al equilibrio y esto lo que hace es que la flecha, las flechas de reacción que va para la izquierda y que va para la derecha se desestabilice de manera tal de que la flecha que va de izquierda a derecha sea mucho más grande que la flecha que va de derecha a izquierda. Es decir, la reacción ahora es eh, escrita de la siguiente manera, A más B Ustedes habrán visto esto en algún lado, produce C. Al aumentar la concentración de A, yo debo eliminar ese exceso de A, favoreciendo la eliminación o la reacción de eliminación, o decir, de, de, en donde A es consumida, y es la reacción que va de izquierda a derecha. Veamos otro ejemplo, otro ejemplo similar. Y veamos qué ocurre cuando yo disminuyo. La concentración de B. ¿Qué pasa ahora si yo, estando en equilibrio, se me da por meterle una jeringa al sistema y extraer B? Es decir, disminuir la concentración de B. Miremos el, la reacción, miremos las dos reacciones que podemos considerar y veamos cómo el sistema podría contrarrestar ese, esa disminución en la concentración de B. Nuevamente, el sistema está en equilibrio, le gusta estar en ese equilibrio químico, pero ahora yo lo estoy perturbando quitándole, quitándole cantidades de B. ¿Qué hace el sistema? Pues dice, oye, ahora como, como se me están llevando B, hay una reacción la cual produce B, que es la reacción que ustedes ven acá en roja. Entonces vamos a aumentar esa velocidad de reacción, o esa reacción de B, para que se produzca más B que, es, que me está siendo extraído. Entonces, la reacción es modificada de la siguiente manera, A más B. Tenemos flechita pequeña hacia adelante y una flecha más grande hacia la izquierda para producirse. De esta manera, al quitarle B al, quitarle B al sistema, eh, el principio de leche me indica de que la reacción va, se va a favorecer hacia la izquierda para poder contrarrestar esa disminución en la concentración de B. Lo que hace el sistema es aumentar la velocidad de la reacción que va a producir B. Veamos ahora qué ocurre cuando, cuando estos cambios eh, son apreciables y la reacción es eh, endotérmica y exotérmica. Para ello vamos a recordar eh, los valores de DH. qué pasa si DH es negativo pues la reacción se considera de tipo exotérmica. Y, bueno, de manera análoga, delta H positivo, tenemos que la reacción es de tipo endotérmica. Bien, eh, esto en función de calor, ¿no? Aquí... Tenemos Q, vamos a ver qué pasa por acá. Bien, entonces, eh, recordando de, de entalpía, tenemos que los valores de entalpía, eh, si la entalpía es negativa, tenemos que la reacción es exotérmica, es decir que se libera calor al ambiente, y si la reacción es endotérmica, quiere decir que la reacción requiere calor para darse al lugar. Entonces, nuevamente, consideramos la misma reacción, esta que tenemos aquí, A más B para producir C. ¿Y qué pasa si la reacción es... Eh, consideremos que la reacción sea exotérmica. Considera que la reacción sea exotérmica. ¿Qué pasa si yo le aumento la temperatura a una reacción exotérmica? ¿Qué pasa si yo la temperatura la aumento? una reacción de tipo exotérmica. Si la reacción es de tipo exotérmica, quiere decir que calor se libera, ¿no? El calor va en los productos. Es decir, que yo esta expresión, la, la reacción que tenemos aquí arriba, yo la puedo reescribir de la siguiente manera. A más B está en equilibrio con C, más ese calor que se libera, Q. Y este Q corresponde al calor liberado por la reacción exotérmica. ¿Qué pasa ahora si yo le aumento la temperatura? ¿O le aumento el calor a la reacción? Pues vamos a estar propiciando eh, un aumento en, en esta cantidad. Aquí yo puedo considerar el calor como si fuera un, un reactivo o un producto. ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es aumentando Q. Aumentando Q. Si yo le aumento la temperatura a una reacción exotérmica, lo que estoy haciendo es aumentando esta cantidad. Y por principio del chatelier, si la reacción está en equilibrio, pues eh, se va a estabilizar, o bueno, la desestabiliza aumentando la temperatura. Yo lo que requiero ahora es eh, eliminar ese exceso de calor. Y la única reacción que elimina el exceso de calor es la reacción que va de derecha a izquierda. Es decir, la reacción se ve modificada de la siguiente manera. A más B, flecha, bueno, esa está muy grande, flecha hacia adelante, flecha hacia atrás, produce C. ¿Por qué? porque la reacción es exotérmica, yo le estoy aumentando la temperatura y eh, si la reacción es exotérmica, el calor va en los productos y yo deseo eliminar este exceso de producto, la única manera de eliminarlo es aumentando la reacción hacia la izquierda, favoreciendo la formación de los reactivos. Ahora veamos qué pasa si la reacción es de tipo endotérmica. ¿Qué pasa si la reacción es de tipo endotérmica? Voy a borrar esto también. Vamos a considerar ahora el punto de la reacción es de tipo endotérmica. Si la reacción es endotérmica quiere decir que se requiere calor para que se lleve a cabo si se requiere calor, ese calor yo lo puedo ejemplificar como Q en los reactivos. Es decir, la reacción yo la puedo reescribir como A más B más calor para producir, bueno, tenemos aquí equilibrio. En equilibrio con C. Ahora, ¿qué pasa si yo a la reacción se me da por perturbarla también, digamos, aumentando la temperatura? Un aumento en la temperatura me indica un aumento en calor, que quiere decir que voy a aumentar el calor a la reacción. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre en la, en la reacción química? Aquí tenemos calor, y lo que estoy haciendo es aumentándole esta cantidad, estoy aumentando calor. Entonces la reacción, o el principio de Le Teller me dice, mira, ahora tengo exceso de calor en, en los reactivos, la única manera de deshacerme de ese exceso de calor es aumentando la velocidad de la reacción en la cual el calor se consume, es decir, aumentando la velocidad hacia la derecha, es decir, favoreciendo la formación de los productos. De esa manera es como el principio del Chatelier actúa para contrarrestar cualquier cambio o perturbación que yo le haga a la reacción química. Y de esa manera nosotros pod podremos... Eh, Manipular una reacción química favoreciendo la formación de los productos si en caso tal que necesitamos que se forme más producto. Aumentando la temperatura, aumentando las concentraciones de las cantidades iniciales. ¿Cuáles son las características del equilibrio químico? Pues una vez alcanza el equilibrio químico, podemos observar que no hay cambio en las siguientes propiedades. En la concentración no hay cambio, eh, no hay cambio en el color de la reacción. Bueno, la presión permanece estable y la densidad también permanece estable. En equilibrio químico eh, se requiere que el sistema sea cerrado, es decir, que no haya intercambio de masa, que no haya pérdida de, de materia. Entonces requerimos que... Bueno, las condiciones del equilibrio químico, como ustedes lean los ejercicios de equilibrio químico, casi siempre le van a hablar de un recipiente, de un reactor, etc. Casi, casi siempre les, les, se les habla de que el sistema es un sistema cerrado, de que no hay una pérdida de masa. Regresemos ahora a eh, las constantes de equilibrio, que son valores numéricos, que me hablan de qué tan lejos está el sistema de alcanzar, bueno, de, de llegar a ese equilibrio químico. Porque tan desestabilizado está en la reacción que va de izquierda a derecha versus la reacción que está de derecha a izquierda. Retornemos por acá. Vamos a escribir eh, una reacción química típica, donde tenemos A moles de un elemento A, de un reactivo A. Esto va a reaccionar con B moles de un reactivo B esto va a estar en equilibrio con C eh, moles del elemento C más, pues ya que escribimos esto pues escribimos D moles del elemento B pues bien, entonces tenemos dos reacciones esta reacción que está aquí yo la puedo dividir en dos. Vamos a borrar esto, esto de aquí arriba. La voy a dividir en dos, la voy a dividir en la reacción que va de izquierda a derecha y en la reacción que va de derecha a izquierda. Entonces la reacción que va de izquierda a derecha es la misma, es uh, a moles del elemento A más... B moles del elemento B, produce, produce, aquí esta no está en equilibrio porque es eh, simplemente desglose de esta, C moles de C más D moles de D. Y la reacción de, que va de derecha a izquierda sería entonces eh, D moles, bueno, pues, coloquemos primero la C, C moles de C, más D moles de D, produce A moles de A, más eh, B moles de B. Bien, entonces, cada una de estas reacciones tiene una constante en particular, la de, que va de izquierda a derecha la vamos a llamar K1, y la que está acá abajo la vamos a llamar K-1. Bueno, aunque esto se utiliza bastante en cinética, de manera análoga vamos a considerar este, estas dos reacciones. Esta reacción, que está en equilibrio, la podemos desglosar, la podemos mirar como dos reacciones eh, separadas. Dos reacciones separadas. El equilibrio químico, o la constante de equilibrio químico, que se denomina K, de equilibrio, K sub -E Eq, esta es la relación entre la constante K sub 1 versus la constante K menos 1. Pero ¿cómo llegamos a las expresiones de K1 y K menos 1? Pues la constante de equilibrio no es nada más ni nada menos que la concentración, la concentración de la cantidad de los productos, en este caso, bueno, el producto de los productos, en este caso el producto es C, multiplicado por la concentración de el otro producto D, dividido entre la concentración de reactivo A, por la concentración del otro reactivo B. Ahora, C tiene que ir elevado a su coeficiente estequiométrico, C, la concentración de D tiene que ir elevada a su coeficiente estequiométrico. Lo mismo ocurrirá con A y B. Bien, esta expresión que ustedes ven aquí es la constante de equilibrio. Para la reacción general A moles de A más B moles de B, produce o está en el equilibrio con C moles de C más D moles de D. Esta es la expresión para el cálculo del equilibrio. También la encontraríamos en libros como K sub C. Si las concentraciones están, bueno, si la si esto está en concentración molar, y podemos escribir esta expresión, es K sub C. K sub C se da. Uy, si yo había borrado esto. Entonces, voy eh, a reescribir la gráfica aquí de manera rápida. Tenemos entonces los productos son C y D. Tenemos aquí este producto C, empieza a aparecer, vamos por aquí. Lo mismo ocurre con D, empieza a aparecer. Tenemos reactivos A y B que se empiezan a consumir. Y B que también se empieza a consumir. Vamos por aquí. Bien. Entonces, en donde ya no, no varíen las concentraciones, tanto de ninguno, aquí yo puedo calcular esta expresión, y esa expresión correspondería a K sub C, o K de equilibrio. Antes de, antes de eso, o sea, en esta región, en la región que compromete a lo que no está en equilibrio, lo que yo calculé ahí se denomina cociente, Q sub C, si es concentración. Entonces, cuando K sub C se hace igual a Q sub C, ahí podemos decir que esto está en equilibrio. Pero ahora lo que a nosotros nos interesa o nos compete es lo que está ocurriendo en el equilibrio químico. Lo que ocurre antes del equilibrio químico, por lo general a nosotros como químicos no nos interesa. que nosotros nos interesa que el sistema alcance el equilibrio para poder jugar con ciertas perturbaciones aplicando el principio de la chatelier y así favorecer la formación de, bien sea un producto o bien sea un reactivo. Bien, entonces, antes del equilibrio se denomina cociente Q. Y después del equilibrio se denomina K sub c. Constante de equilibrio K sub c. Bien, esta, esta expresión que ustedes ven aquí se, está relacionada directamente con las presiones. Para ello, en, en química también podemos establecer una constante que se denomina constante de equilibrio de las presiones, que va a ser igual pues, a la presión de, de C elevado a la C. Si estos son gases pues, multiplicado por la presión de D elevado a la D, dividido entre la presión de A elevado a la A por la presión de B elevado a la B. Pues bien, entonces esta expresión eh, se relaciona con la constante de equilibrio que sucede de la siguiente manera. Recordarán ustedes que por ecuación de los gases ideales, eh, presión va a ser igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Todo esto dividido entre volumen. ¿Sí? aquí voy a separar, entonces vamos a tener que presión va a ser igual a moles sobre volumen por RT. Y moles sobre volumen... Eh, si tenemos las moles expresadas en moles y el volumen expresado en litros, pues concentración. Entonces tendríamos aquí concentración por RT. Entonces la presión va a ser igual a la concentración en molar multiplicado por R y por T. Utilizando esta relación, yo voy a empezar a reemplazar eh, esos valores aquí en la constante de equilibrio de las presiones K sub P. Entonces K sub P ahora es reescrita de la siguiente manera. La presión de C será igual a la concentración de C por RT. Entonces tendríamos concentración de C por RT. Todo esto va elevado a la potencia C. Por producto de la concentración de la presión de, de D, que utilizando esta analogía sería entonces, abro paréntesis aquí: concentración de D por RT, todo esto elevado a la potencia D. Dividido todo esto entre pues, la presión de A, que sería, si abrimos paréntesis: sería concentración de A. por RT, cierro paréntesis, todo esto A elevado a la A, y lo mismo para B, entonces sería, por, abro paréntesis, concentración de B, por RT, todo esto elevado a la B. Bien, entonces ahora, eh, lo que voy a hacer es aplicar bueno, va a distribuir equitativamente la, los exponentes. Y lo que son concentraciones las voy a escribir a un lado y RT pues, va, va, va, va a ser escrito en otro lado. Entonces esta expresión es reescrita de la siguiente manera. Tenemos aquí concentración de C. Elevado a la C. Este RT lo voy a escribir ahorita, no lo no, voy a escribir ahora la concentración de D, por <coughs> concentración de D elevado a la D. Ahora sí voy a escribir los RT. Entonces tenemos un RT elevado a la C y tenemos otro RT elevado a la D. De manera análoga, vamos a operar abajo. Tendremos entonces concentración de a, de a. Elevado a su respectivo coeficiente estequimétrico A. Producto de la concentración de B. Elevado a su coeficiente estequimétrico A. Esto va producto, pues de RT. Tenemos RT elevado a la A. Y tenemos RT elevado a la B. Bien. Entonces ya, ya lo tenemos, ya casi, casi llegamos a la expresión. Y ahora, esto término que voy a encerrar aquí en otro color, encontrar aquí otro color, color naranja, esta expresión que voy a encerrar aquí, en naranja, la que solamente tiene las concentraciones, es exactamente igual a esta expresión que estoy señalando acá a la izquierda decir que K sub P está relacionada con K sub C. No sé si alcanzan a notarlo ahí. Esta expresión que tenemos aquí es exactamente esta misma expresión que tenemos acá. Y esta es K sub C. Entonces K sub P, K sub P es igual a K sub C por pues, todo esto que tenemos acá a la derecha, rt, rt. Entonces aplicando y propiedades de los exponentes, esto es básicamente multiplicarlo por rt, elevado a la siguiente expresión, c más d, menos, abro paréntesis, a más b. y cierro paréntesis, bueno si yo quiero hacer más abro paréntesis aquí eh, producto, los exponentes se suman y bueno, exponentes que están acá abajo van restado este término C más D más, menos A más B corresponde al número de moles que hay en los productos C más D menos número de moles que hay en los reactivos A más B ese término en química nosotros lo conocemos como cambio en el número de moles, delta N. Delta N es básicamente esto que tenemos aquí, C, bueno ya vamos a escribirlo C más D, menos A más B. Entonces ahora la expresión de K sub P, la constante de presiones, K sub P, es igual a K sub C por RT elevado a la delta I. Y de esa manera se relaciona K sub P con K sub C. Retornemos acá a la presentación. Y bueno, aquí están los valores de la constante de equilibrio. ¿Qué pasa si K de equilibrio es igual a 1? Bueno, es mayor que 1, la formación de los productos es favorecida, es decir, se favorece la reacción de izquierda a derecha, si K es igual a 1, no hay ningún favorecimiento. Si K es eh, menor, bastante menor que 1, se favorece la formación de los reactivos. Aquí llegamos a la expresión que hablamos ahorita, en donde la constante de equilibrio eh, se relaciona con la constante de las presiones K sub P por RT a la delta N, con la última expresión que tenemos aquí. K sub P es igual a K sub C, por RT a la delta N, K sub P igual a K sub C por RT a la delta N. Bien, vamos ahora con ciertas consideraciones que debemos tener al escribir la reacción o la constante de equilibrio. La constante de equilibrio desprecia, desprecia casi siempre, las sustancias que están en estado puro. En este caso aquí tenemos que el agua, el agua está en estado líquido, en estado puro, y esa expresión o la concentración del agua nunca va a cambiar. Si nunca cambia, pues tenemos una concentración de un molar del agua casi siempre, y esa concentración no varía con respecto a la, al resto de especies que están participando en la reacción. Al no variar yo esta expresión, yo la puedo tomar como 1, por eso que ustedes ven aquí en 1, y se desprecia de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio de K sub C, para esta reacción que ustedes ven aquí arriba, no tiene, no tiene agua por ningún lado. O sea, esta expresión de la concentración de agua no va en ningún lado, porque se sobreentiende que la concentración de especies puras, sólidos, líquidos, no participa o no varía tanto para ser considerado en la constante de equilibrio. Bien, en algunos ejercicios se les pide que calculen eh, el cociente, pero bueno, ya llegará el ejercicio en donde, donde haremos eso. Por ahora, por ahora eh, antes de ya empezar a resolver estos tres ejercicios que tenemos por acá <coughs> descritos, eh, hagamos una pequeña pausa para empezar a resolver estos ejercicios bastante útiles. Eh, con ciertas estrategias que se utilizan para resolverlo. Entonces hagamos una pausa, son las 11 y 14 minutos. A las 11 y 24 más o menos nos vemos acá nuevamente. Entonces, vayan a hidratarse, a despejar la mente y nos vemos en 10 minutos. 11 y 14 a las 11 y 24 nos vemos acá. Bien, jóvenes, continuamos. ¿Puedo observar pantalla? Sí, profesor. Okay. <coughs> y entonces ahora, ahora se trata de aplicar todos estos conceptos que hemos aprendido de equilibrio químico para poder resolver ejercicios de equilibrio químico, ejercicios de aplicación. Como les comenté en, un, en una parte, eh, el equilibrio químico casi siempre se alcanza, bueno, o, o lo observamos cuando el recipiente o cuando está, estamos hablando de un sistema cerrado. Allí hay tres ejercicios típicos, bueno, los, el primero y el segundo son bastante típicos, el segundo es un tanto atípico. Pero bien, pues vamos a intentar resolver eh, cada uno de ellos. Trasladar aquí este. traslamos acá hacia la derecha. Y vamos a aumentarle el zoom al texto para que se vea un tanto mejor este ejercicio dice de la siguiente manera en un recipiente cerrado de 2 litros se introducen 28 gramos de nitrógeno y 3.23 gramos de hidrógeno se calienta hasta 350 grados centígrados en donde se alcanza el equilibrio Entonces ya nos están diciendo que a 350 se alcanza un equilibrio en ese equilibrio se encontraron 5.11 gramos de nitrógeno, de amoníaco, perdón. Y me pide que calcule los valores de K sub C y K sub P. Entonces, en este ejercicio, pues, en este no está dada la, la expresión o la ecuación química. De todos modos, eh, nosotros aquí notamos que hay una reacción entre nitrógeno, entre nitrógeno N2 e hidrógeno. Está reaccionando el nitrógeno con el hidrógeno y luego me dice que se encuentra en equilibrio amoníaco. Es decir, que el N2 va a reaccionar con el H2 para producir NH3. Entonces eso es lo que yo debo tener en cuenta para escribir la ecuación química de equilibrio. Tenemos entonces que N2, obviamente esto está en estado gaseoso, N2 va a reaccionar con H2, Hay hidrógeno en no raya, raya. H 2 También está en estado gaseoso para producir en equilibrio. En base. Bueno, en equilibrio se produce entonces NH3. Pues bien, entonces ahí tenemos la reacción química general, está desbalanceada, vamos a intentar balancearla. Perdón. Comenzamos por los elementos diferentes al hidrógeno, tenemos nitrógeno, a la izquierda tenemos dos, en la derecha tenemos uno, por lo cual entonces lo que procedemos es a colocarle un dos a esta reacción de la, bueno, o al elemento de la derecha. En el momento y escribimos esto mejor. Ah. un segundo aquí, bien. En este, listo. Entonces ahora lo que, para balancearlo, aquí hay dos nitrógenos, acá hay uno solo, entonces lo que hacemos es colocarle un 2 acá. Y los hidrógenos, acá tenemos 2 por 3 6, y acá tenemos 2, un número que multiplicado por 2 me da 6, pues es el 3. Pues ya con eso puedo empezar a, a trabajar el ejercicio. Me dice que el recipiente tiene un volumen de 2 litros, es decir, eh, bueno aquí vamos a escribir que el volumen va a ser igual a 2 litros. Y estos 2 litros es para todos los elementos que, o todos los las moléculas que participan en la reacción química. Y me dice que inicialmente, inicialmente se introducen 28 gramos de nitrógeno. Entonces vamos a calcular la concentración inicial de nitrógeno y la concentración inicial de hidrógeno y también la concentración en equilibrio de amoníaco. Entonces el primer paso es calcular concentraciones. entonces la concentración de nitrógeno, de N2. Observemos los mismos colores. de N2, va a ser igual a las moles de nitrógeno, dividido entre el volumen, entre ese volumen que está allá, abajo, allá arriba, 2 litros, dividido entre el volumen. Para hallar las moles de nitrógeno, pues, me basta simplemente con conocer los gramos de nitrógeno. Entonces, aplicando aquí un factor de conversión, tenemos entonces 28 gramos de nitrógeno. Por, si ustedes utilizan una tabla periódica, nitrógeno pesa 14, como hay dos nitrógenos, 14 más 14 da 28. Entonces, aquí tenemos que 28 gramos de nitrógeno. Profesor, disculpe, ¿podría explicar nuevamente que tenía como interferencia? Dale, la, el primer paso es escribir la expresión química, la ecuación química que me garantiza el equilibrio. Uh, bueno, empecemos nuevamente. Simplemente el ejercicio me habla de un recipiente de 2 litros, un recipiente cerrado, en el cual se introducen, o sea, ese que se introducen quiere decir que inicialmente vamos a tener solamente nitrógeno e hidrógeno. Sí, entonces se sobreentiende que va a reaccionar nitrógeno e hidrógeno, para producir amoníaco, porque luego dicen que cuando se alcanza el equilibrio se encuentra 5.11 51, gramos de, de amoníaco. Entonces lo primero es escribir la expresión, la expresión química, nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco, luego la balanceamos, y ahora procedemos a calcular eh, concentraciones de cada una de las especies, tanto de estas que están inicialmente, como la del amoníaco que está en equilibrio. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular concentraciones. Para el cálculo de la concentración de nitrógeno, parto de esos 28 gramos de nitrógeno que no están allí, que son estos que están aquí, 28 gramos de nitrógeno, y lo divido entre el peso molecular de nitrógeno, pues el nitrógeno pesa 14, 14 más 14 da 28, eso es equivalente a un mol de nitrógeno. Eh, por, bueno, el volumen, o divido entre el volumen, Aquí arriba voy a colocar un 1 simplemente para, para que no me quede sola la expresión. Y acá abajo coloco el volumen, que es 2 litros. Bien, realizo simplemente la operación matemática, 28 entre 28, pues 1. 1 entre 2 da 0.5. hay a ver que cancelamos aquí gramos con gramos. Y me queda mol partido litro. Y entonces 1 entre 2 da 0.5 molar. Esto corresponde a la concentración de nitrógeno. De igual manera, procedemos con la concentración del hidrógeno. Y H2. Y bueno, vamos a proceder de la misma manera. Partimos de los gramos de hidrógeno que nos dan. 3.23 gramos. Entonces sería... Aquí tendríamos 3.23 gramos gramos de, de hidrógeno, de H2, por, eh, bueno, el hidrógeno pesa 1, entonces tendríamos 2.0 gramos de hidrógeno, es lo que pesa un mol, por 1 sobre 2 litros. Y esto me da, según mis cálculos, 3.23 entre 2. 0,8075. Bien, y ya para, bueno, no, no para combinar, sino para tener todo en concentración molar, pues vamos a calcular estos 5.11 gramos de amoníaco. vamos a borrar esto por aquí, aquí quiero hacer la salvedad, vamos a cambiar aquí color por este color naranja, esto que tenemos aquí, todo esto, corresponde a nitrógeno e hidrógeno que están inicialmente, ¿Sí? concentraciones iniciales. Lo que voy a calcular ahora es la concentración de amoníaco, pero que está en equilibrio. Entonces, por eso las, las quiero separar ahí para que no haya confusión. Entonces, la concentración de amoníaco en 3 procedemos de la siguiente, de la, de la misma manera. Entonces, partimos de los gramos de amoníaco que nos dan, que son 5.11 gramos. De NH3, por, en la tabla periódica, el amoníaco, el nitrógeno pesa 14 y el hidrógeno pesa 1 y 3, entonces sería 3 más 14, 17, 17 gramos, lo que pesa un mol de amoníaco, selamos esto con esto, por eh, 1 sobre 2 litros, y esto al final, pues, me daría 5.11, entre 17, entre 2, 0.150. 153, redondeamos ahí molar Bien, entonces ahora esto que está acá corresponde al equilibrio. Bien, entonces ya tenemos concentraciones, eh, lo único que he hecho es aplicar eh, factor de conversión para llegar a concentraciones en molar, no he hecho nada extraño hasta el momento. Eh, bueno, espero que no, no estén tan perdidos, simplemente lo que he hecho es calcular concentraciones, haciendo la salvedad de que estas son iniciales y que esta que calcula acá al final es de equilibrio. Bien, entonces... Porque no sé qué le pasó a esto ahora. Se desbloqueó. Ya se desbloqueó. Bien. Listo. Voy a borrar esto que está aquí tocándome Un momento. Y bien. Listo. Ya me pide que calcule los valores, los valores de K sub C y K sub P. Vamos a escribir la expresión para el cálculo de K sub C. Entonces K sub C va a ser igual a la concentración de los productos en equilibrio. Entonces sería aquí, abro paréntesis, abro, perdón, concentración de NH3. elevado a la segunda potencia, dado que este coeficiente estequiométrico es que va elevado acá, y entre la concentración de los reactivos, entonces tenemos por un lado 2 N2, y por el otro lado tenemos H2, y esto va elevado a la tercera potencia. Dado que este 3 corresponde a ese 3 que tenemos alto. Listo, esta es la expresión para el cálculo de K sub c eh, Para el cálculo de Kp, pues eh, tendríamos que adentrarnos acá, recordarla. Pero bueno, por ahorita vamos al cálculo de Kc. Estas concentraciones que ustedes ven aquí deben ser concentraciones en equilibrio. Y las concentraciones en equilibrio, la única que tengo de momento es la de NH3. Desconozco las concentraciones tanto de nitrógeno como de hidrógeno. Para ello, la estrategia que, que entra a continuación es una estrategia que se conoce como con... La ICE, ya les digo a qué corresponde, y, bueno, ponemos pues la C en rojo, C, y tenemos una E. Este I es, significa inicio, por la I, cambio y equilibrio. Entonces yo lo que hago es escribir las especies que participan en la reacción química, en N2, H2 y NH3. Vamos a escribirlas, bueno en negro, vamos a escribirlas por aquí en negro. tenemos N2. Tenemos por otro lado I2, perdón, H2. Y tenemos por otro lado NH3. Y aquí, bueno, esta voy a construir una tablita, paso una línea por allí. Vamos. Perdón. Bien, eh, y pasamos a una, una limita por aquí. Necesito entonces ahora la de inicio, la de cambio y la de equilibrio. Les disculpen la, la, la tabla. Bueno, así, supongamos que es una tabla que se entiende bien, entonces aquí vamos a tener inicio. Eh, luego vamos a tener cambio, qué tanto cambió, y luego vamos a tener equilibrio. Bien, entonces vamos a ver inicialmente cuánta concentración de N2 había, pues inicialmente teníamos 0,5 molar, coloquemos por aquí 0,5. No voy a escribir molar, 0,5. E inicialmente ten, teníamos 0,8075 de, de hidrógeno. 0,8075. Y bueno, inicialmente de amoníaco no había nada. Coloquemos ahí vacío. Ahora vamos a ver el cambio. ¿Qué que, que cambio en la reacción? Eh, para ello necesitamos la ecuación química balanceada, entonces eh, lo que se consume de nitrógeno, pues eh, una cantidad desconocida, entonces de nitrógeno se consumió una cantidad desconocida, por ende aquí voy a colocar una X, siendo cantidad desconocida, y le voy a colocar un signo negativo, porque nitrógeno se, se consume, de hidrógeno, pues se consume tres veces lo que se consumió de, de nitrógeno, entonces sería menos 3x. Y de amoníaco pues se está produciendo dos veces lo que se consume de nitrógeno. Entonces aquí colocamos 2x positivo porque el amoníaco se está produciendo. Tanto el nitrógeno como el hidrógeno se están consumiendo y el amoníaco se está produciendo. Entonces al final en equilibrio lo que hacemos es sumar el inicio con el cambio. Entonces aquí tendríamos 0.5 menos X, y aquí tendríamos 0.8075 menos 3X. Y aquí, pues si sumamos esto, simplemente tenemos aquí 2X. Pues bien, entonces ya vamos a escribir las concentraciones de cada una de las especies en equilibrio. Esto que voy a escribir acá son las concentraciones de las especies en equilibrio, la de n 2 es igual a 0.5 menos x, la de H2 es igual a 0,8075 menos 3x, y la de amoníaco en H3 es igual a 2x. Pues bien, ahora yo sé que en equilibrio, que en equilibrio la concentración de amoníaco es 0,150, es esta concentración que tenemos aquí. Es decir que esta concentración es igual a 0,1503. Y pues tengo una eh, el, el ecuación con una sola incógnita, aquí despejo X, y ya yo puedo saber el valor de X. X vale 3 entre 2. Entre 2. Eso va a 0,075. 75, 15. Viene ese valor de X y con ese valor de X yo puedo calcular la concentración de N2 y la concentración de H2. La de N2 entonces sería 0,5 menos este valor 0,07515. Y la concentración de, N, de H2 sería entonces 0,8075 menos abro paréntesis, 3 por 0,07515. Vamos a la concentración de N2, es 0.5 menos esa cantidad, y eso me da exactamente 0,42... 48. Y ya para terminar, el hidrógeno sería entonces 0.8075 menos, abro paréntesis, 3 por 0.07515. Entonces 0.58205. Bien, entonces ya tengo concentraciones en equilibrio de cada una de las especies que necesito. La de nitrógeno es esta concentración, la de hidrógeno es esta concentración y la de amoníaco es esta concentración. Ahora simplemente esos valores que están allí los reemplazo en esta expresión y pues ya puedo calcular la constante de sub C. esto y nos lo llevamos para abajito a la derecha, para poder aplicar la expresión de K sub C. Entonces ahí tenemos que K sub C es igual a la concentración de amoníaco al cuadrado, y esta sería la concentración de amoníaco al cuadrado, entonces esto va siendo igual a, abro paréntesis, 0,1503 al cuadrado, dividido entre la concentración de nitrógeno, que es esta que tenemos acá, el 0, 0, eh, ahora paréntesis, 0,42, 4,85, por la concentración de hidrógeno, que es esta que tenemos aquí, a la tercera potencia, 0, 58205. Bien, entonces simplemente ahí aplico o resuelvo esa operación matemática. Punto quince al cuadrado entre punto cuatro dos a la Tercera potencia. No sé. Eso me va 0,26. Comprueben ustedes, por facilidad, si igual. 0,26965. Y ese sería el valor de K sub C, con lo cual hemos resuelto la primera parte de la expresión de la ecuación. Eh, para el cálculo de K sub P, bueno, en el próximo ejercicio lo calculamos, ahorita no, no es tan, tan interesante calcularla, lo importante es que ustedes entiendan, bueno, la parte inicial del ejercicio fue simplemente cálculo de concentraciones, eh, lo complicado del ejercicio es simplemente establecer la tabla ICE, saber cuándo es negativo, cuándo es positivo, cuándo es X, cuándo es 2X. Y al final es simplemente realizar una analogía entre lo que se encontró en equilibrio y alguna de las especies que están allí para calcular ese cambio X. ¿Tienen dudas o inquietudes con respecto al ejercicio? Algo recapitulamos nuevamente. resultado fue 0,26 que 965, me llamo. gracias pues bien, aquí lo único complicado nuevamente, reitero, es construir la tabla ICE inicio, cambio y equilibrio equilibrio, perdón en donde pues inicialmente con, colocamos las cantidades que había inicialmente, que luego un cambio, y aquí es donde muchos se confunden, en la formulación del cambio, es simplemente mirar la ecuación química que ustedes tienen acá, y de nitrógeno observamos que reacciona o se consume un mol, o bueno, se consume, tiene si esta cantidad desconocida de nitrógeno a razón de un mol. Esa cantidad desconocida yo la ejemplifico como X y como es nitrógeno que es reactivo y está, se está consumiendo, por eso le coloco el signo de negativo. De igual manera, para el hidrógeno se consumiría entonces a razón de tres veces lo que se consumió lo del nitrógeno, entonces por eso va menos 3X. Y para el amoníaco, pues simplemente se está produciendo a razón de dos veces lo que se consumió el nitrógeno, entonces por eso va más... 2X. Luego al final lo que hago es sumar, inicio más cambio y eso me da el equilibrio. Entonces tenemos ahí inicio más cambio, inicio más cambio. Aquí inicio más cambio me da 2X. Y luego busco en datos del ejercicio si hay alguna cantidad en equilibrio. En este caso sí, el nitrógeno está en equilibrio. Por ende, esa concentración va a corresponder con esta concentración, que, bueno con esta expresión que nosotros calculamos acá de esta expresión, es una expresión que tiene una incógnita, se despeja fácilmente, eh, y luego ya con el valor de X, pues reemplazamos acá en las otras dos expresiones, con lo cual calculamos las concentraciones de cada una de las especies en equilibrio. Luego aplicamos la expresión para el cálculo de la constante de equilibrio, Kc, teniendo en cuenta que cada una, bueno, que las va el producto elevado a su respectiva potencia sobre los reactivos elevados a sus respectivas potencias eh, coeficientes tequiométricos. Y listo, y tengo la expresión matemática, la resuelvo y ese es el valor para el cálculo de K sub c. Uh -huh, vamos a ver. Vamos a resolver este otro, que es bastante similar al que acabamos de resolver ahorita. Y bueno, espero que tenga colaboración de ustedes para, para resolver. Vamos a ver de qué se trata el ejercicio. ¿Podría poner el enunciado del ejercicio anterior de un momentito? Sí, aquí está. En un recipiente cerrado de 2 litros se introducen 28 gramos de nitrógeno, 3.23 gramos de hidrógeno. Y se calienta hasta 350 grados centígrados donde se alcanza el equilibrio. Se encuentran 5.11 gramos de nitrógeno en ese equilibrio. Calcula los valores de Kc y Kp. En este caso no hemos calculado Kp todavía. Que Me interesa que lleguemos a comprender cómo se calcula Kc, dado que K sub p es pues, fácil de, de calcular. Y ahora nos vamos con este. Con este ejercicio, aquí, a ver, subirle nuevamente zoom de la fuente, T20. En este sí vamos a intentar calcular K sub P también. Eh, listo, entonces me dice, calcula los valores de K sub y K sub P a 250 grados centígrados en la reacción de formación del yoduro de hidrógeno que aquí me la están dando. H2 más I2 produce 2HI. Sabiendo que el volumen de recipiente de la reacción es de 10 litros, y vamos a partir y partiendo de 2 moles de hidrógeno, de, perdón, de yodo, 4 moles de hidrógeno. Se obtuvieron 3 moles de HI una vez se alcanzó el equilibrio. Bien, este ejercicio sí está sencillo, bastante, bastante sencillo. Vamos a intentar solucionarlo aquí de manera expedita con la ayuda de ustedes. Entonces la ecuación química, voy a reescribirla acá nuevamente, pues tenemos entonces que H2 eh, va a reaccionar con I2, que esto en equilibrio, con 2 H. Bien, esa es la ecuación química. Y con esa ecuación, pues ya podemos empezar a resolver el ejercicio. Vamos a ver que tenemos. Eh, el recipiente de 10 litros. Entonces, ese sería mi volumen. Por acá tendríamos entonces el volumen. 10 litros. Eh, y inicialmente... Le agregamos 2 moles de I2 y 4 moles de H2. Entonces, las concentraciones iniciales de I2 sería pues, el número de moles de I2, que son 2 moles, dividido en volumen, son 10 litros. Esto me da 0.2 molar. Eh, de igual manera procedemos con el H2. El H2, pues la concentración es 0,4 molar. Haciendo el mismo procedimiento. La mole entre 10 litros, tenemos 0,4 molar. Y al final me dice que en equilibrio tendríamos 3 moles de HI. Entonces, en equilibrio, por acá la concentración de HI... Sería igual a 0,3 polar, teniendo en cuenta la misma, el mismo procedimiento. Ahora, voy a, re, a decir que esto que tenemos acá, esto que tenemos aquí, esto es en equilibrio. Esto corresponde al equilibrio. Y esto que tenemos por acá, corresponde a el inicial que tenemos allí fundamentalmente. Pues bien, todavía no voy a escribir la expresión de k Ahora vamos a hacer la tabla ICE. La tabla ICE, como les comentaba, pues comenzamos con una I. Bueno, primero que todo escribimos las especies que participan en la reacción. Entonces tenemos H2, tenemos I2, y tenemos HI. Luego entonces escribimos eh, el inicio escribimos el cambio y escribimos el equilibrio bien, entonces de hidrógeno inicialmente tendríamos 0,2 molar entonces, aquí va un 0,2 de yodo tenemos 0,4 y de ácido iurídico o HI inicialmente no había nada de los productos a menos que el ejercicio te diga lo contrario. Profes al revés. Eh, sí, sí. In, inicialmente. De H2 y de I2 están, están trocados. Entonces, de H2, 0,4. Y de I2 es 0,2. Entonces, como les comentaba, a menos que el ejercicio te diga lo contrario, casi siempre. El producto va a ser inexistente al inicio de la reacción. Entonces, por eso, casi siempre yo creo que hay un signo vacío que no hay HI. Ahora vamos con el cambio. Y es básicamente mirar la reacción química y observar lo que ocurre. ¿Cuánto se consume de hidrógeno? Es una cantidad desconocida. Por eso, aquí la cantidad desconocida de hidrógeno va a ser menos X. ¿Cuánto se consume de hidrógeno? Pues la misma cantidad desconocida que se consumió de, perdón, de yodo. Entonces sería menos X. Y de ácido iodilírico, HI, se produce entonces más, más 2X. Luego el equilibrio es simplemente la suma del de inicio más el cambio. Sería 0.4 menos X, y aquí tendríamos 0.2 menos X, y aquí tendríamos simplemente 2X. Bien, ahora esta concentración de ácido iodilico es 0.3 molar, simplemente lo reemplazo ahí. Antes de eso vamos a escribir entonces concentraciones de cada uno, entonces la concentración de H2 va a ser igual a 0.4, menos X, la concentración de i 2 va a ser igual a 0,2, menos X, y la concentración de HI va a ser igual a 2X. Pero a través de este dato del ejercicio, yo sé que esos 2X es igual a 0,3 molar, entonces esto vale 0,3 Como de ahí simplemente despejo x y x es 0,3 entre 2, me da 0.15. Entonces de esta expresión yo ya saco que x es 0.15. Y con ese valor de x lo reemplazamos aquí y acá, y pues tenemos los valores de las concentraciones. Entonces la de aquí es 0.4 menos 0.15 da 0,25 y acá tenemos 0,2 menos 0,15 0,05 y acá 0,3 bueno, está bien, estas son las concentraciones en equilibrio y con esas concentraciones vamos a eh, escribir la expresión para la constante K sub C a la concentración de HI le va a cuadrado, sobre la concentración de H2 o la concentración de I2 ya ahí están los valores simplemente los reemplazo aquí y sale papel. entonces tendríamos la de HI eh, 0,3 elevado a la segunda potencia entre 0,22, 0,25 por 0, 0,5. 0.3 cuadrado entre punto 25. 3.05. 7.2. Las constantes K sub C y K sub P son unidimensionales. entonces no se describen ningún tipo de dimensión. Bien, entonces K sub C va a ser 7.2. Ahora vamos a calcular La temperatura son 250 grados centígrados. Entonces, por aquí abajo, vamos a escribir que la temperatura son 250 grados centígrados. Esto en Kelvin corresponde a 250 a 273, 523 el bien. El micrófono, por favor? No sé qué micrófono está abierto. Listo, entonces ahí tenemos la temperatura. Simplemente ahora calculamos K sub, K sub P. Sabemos que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a la delta N. Bien, de esto nos no hace falta el cálculo de delta N. Eh, para el cálculo del delta n tenemos el número de moles de los productos, sería 2 menos, aquí eh, sería 1 más 1, tendríamos 2 menos 2 igual a 0, es decir, que el delta n para esta expresión, para esta ecuación vale 0. Si vale 0, pues cualquier número elevado a la 0 da 1, entonces K sub C es igual a K sub P. Bueno, K sub P Va a ser igual a sub C y esto va a ser igual a 7.2. Dado que delta el delta. Son sencillos de, de resolver una vez nosotros podamos establecer la tabla ICE. Esa tabla ICE es fácil de eh, operar con el ejercicio. No, para el micrófono, por favor, a ver, ¿cuál es el micrófono que está abierto? O ahora ninguno, bien. Listo, entonces eh, con esto se resuelven este tipo de ejercicios de, de equilibrio químico. Ya vamos a resolver el último. Que bueno, este es un tanto eh, diferente a los que hemos resuelto hasta el momento. Y aquí vamos a leer hasta 20 y listo aquí tenemos el ejercicio Ah, uh, para simplificar voy a, a decir que el volumen es un litro Bien, entonces vamos a arreglarlo. dice en un recipiente de un litro se introducen 3 eh, moles de HI, 2 moles de H2 y 1 mol de I2. Entonces inicialmente tendremos eso, esas cantidades. Me dice que calcule la concentración de las especies en equilibrio si se conoce que la constante Kc caso para la reacción es 0.025. Y me está dando la reacción. En este ejercicio, si sí hay, eh, bueno, la reacción es 2HI, está en equilibrio con I2 y H2. Noten que el I2 y el H2 son productos, pero en este ejercicio me está diciendo que inicialmente sí existen. A diferencia de estos que resolvimos acá anteriormente, la, cuando estamos construyendo la tabla ICE para los productos acá, sí existirán. Bien, entonces, eh, básicamente lo que voy a hacer aquí es calcular las concentraciones iniciales. Entonces vamos a tener que la concentración... Bueno, como yo, yo simplifiqué el ejercicio y dije que el volumen era un litro, entonces las concentraciones van a ser cada una de esas concentraciones que están allí o cantidades que están allí. Entonces tenemos que la concentración de HI... es 3 molar, de igual manera la concentración de H2 es eh, 2 molar y la concentración de I2 de yodo es 1 molar. Todo esto es inicial. Bien, eh, me dice que calcule K sub C para esta reacción, K sub C, perdón, me dice que calcule la concentración en equilibrio conociendo K sub C. Entonces, eh, por aquí voy a escribir la expresión de K sub C, K sub C sería igual a la concentración de I2, Profe, pero un momento, o sea, me, me perdí con las concentraciones que hizo ahora. ¿Esas sí son concentraciones mol por litro o son las moles sí, sí, que sí. tenemos iniciales de los.? Es que yo simplifiqué el ejercicio y dije que el volumen era un litro. Si el volumen era un, un litro, litro. Pues, pues tenemos las mismas. Okay, ok, ok, ok. Ok, creo que, creo que inicialmente era 5, o sea, el ejercicio originalmente era cinco litros, pero para no complicarnos mucho dado que el tiempo está ahí. Premiante, entonces lo simplificamos. Ok, okay. gracias. Listo, entonces tenemos concentración de H2 por, el, por aquí, dividido entre la concentración de HI al cuadrado, que esta es la reacción química que tenemos. HI al cuadrado. Pues bien, listo, ya podemos empezar a, a proceder con el ejercicio. Ahora lo que necesito es encontrar la expresión de las, de las sustancias en equilibrio. Para ello, nuevamente me voy a, a, a apoyar de la tabla ICE. Entonces para ello vamos a escribir aquí HI, que es reactivo. Vamos a escribir I2, Y2, y vamos a escribir eh, H2. Nuevamente la tabla ICE, tenemos inicio tenemos cambio y tenemos equilibrio. Bien, entonces inicialmente ¿cuánto hay de HI? Pues todas estas concentraciones que están allí son iniciales, entonces aquí habría tres, eh, de yodo habrían dos, perdón, una, molar y de hidrógeno habrían dos. Eh, del HI se consume a razón de 2 x aquí menos 2X, el yodo se produce a razón de una sola X, más X, y el hidrógeno también se produce a razón de una sola X, más X. Al final tenemos que en equilibrio tendríamos 3 menos 2X, aquí tendríamos 1 más X, y aquí tendríamos 2 más X. Estas son las concentraciones en equilibrio, y estas son las que vamos a reemplazar aquí, sabiendo que esto es igual a 0,025. Entonces, esto es igual, la concentración de yodo en equilibrio es 1 más X, abro paréntesis aquí, 1 más X, por la concentración de hidrógeno en equilibrio, 2 más X, dividido entre la concentración de HI en equilibrio, que es 3 menos 2X, elevado a la segunda potencia. Pues bien, entonces, esto es simplemente álgebra. No sé si me siguen, simplemente... Bueno, usted ustedes quieren todo esto de manera categórica... Eh, esto va siendo igual a 1 por 2, pues tenemos 2, eh, 1 por x tenemos x, sería más 3x, más x cuadrado. Lo que tenemos arriba. Y abajo eh, tendríamos entonces 9, menos 2x, 2 por 3, 6. Y el primero cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo cuadrado. Tendrán el primero cuadrado 9. menos dos veces el primero por el segundo. 2 por 3, 6, 2x, más... 4x cuadrado. Y esto es igual a 0,025. De tal manera que toda esta expresión la podemos llevar a la forma a x cuadrado más bx más c igual a 0. Y aplicamos la ecuación cuadrática. que está en nuestro interés en donde vamos a sacar dos raíces de x, x1 y x2, la cual es igual a menos b, más la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac, sobre 2a, y la segunda raíz es menos b, menos raíz cuadrada, de B cuadrado menos 4ac sobre 2A. Bueno, nos van a dar dos raíces, una negativa y una positiva. Tomamos la raíz positiva y esa es la valor que vamos a introducir aquí en las expresiones para el cálculo de las concentraciones en equilibrio. Si ustedes lo desean, resolvemos todo, si no, pues lo dejamos ahí indicado, sabiendo que pues, al desarrollar esta expresión que tenemos ahí arriba, y sumar todo, vamos a llegar a una expresión similar a la fórmula cuadrática, o de, la, de forma cuadrática, con la cual las soluciones pues, son estas dos raíces que tenemos acá abajo. Estos son los ejercicios mucho más complejos, aunque, aunque en, <coughs> en teoría eh, yo no les pediría a ustedes que resuelvan esto de manera cuadrática, simplemente que lleguen a esta expresión o escriban esta ecuación en función de la fórmula cuadrática y utilicen eh, servidores que hay en línea para resolver eh, ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver por aquí si hay alguno. Ahí sí, ustedes aquí los coeficientes, que 12, 0,98, 42, le dan cal calculate. Y pues ahí les da la raíz. No es necesario que apliquen la piel, a pie de la letra estas expresiones, simplemente eh, sepan cómo se llega a la, a la consecución de esas. Expresiones, si hay dudas, inquietudes, comentarios, no, está todo claro. Bien, no, bueno, entonces, eh, bueno, ahora viene equilibrio en fase acuosa, que es eh, PH y POH, no creo que me dé tiempo de, de abarcarlo en lo que queda de la, de la sesión, entonces dejemos ahí por el día de hoy mañana eh, resolvemos un par de ejercicios de estos de equilibrio químico al principio y arrancamos de una vez con eh, equilibrio químico en fase acuosa para ver si terminamos ese tema esta semana, y la próxima ya damos cinética química. Entonces, no siendo más, eh, voy a dejar de grabar la sesión...